Sus decisiones van a estar fundamentadas en algo que se llama el miedo a perder. Miedo a llegar a los 30, miedo de casarme, miedo de perder mi estado físico, miedo de no encontrar a alguien. El principal miedo que vas a experimentar si estás entre los 35 y los 42 años es dedicarme a lo que me quiero dedicar en mi vida. Y la razón principal de ese bloqueo es porque ya tengo muchas obligaciones adquiridas y me da miedo no poder responder a ellas. En esta etapa de la existencia es donde creo que puede llegar a pasarme algo y es ahí donde las aseguradoras atacan. Tengo miedo a envejecer y como tengo miedo a envejecer, miedo a perder mi cuerpo y miedo a, a, a que me pasen otras cosas, entonces ahí empezamos nosotros a tener adicción. Adicciones al trabajo, adicciones al gym, inclusive adicciones a las cremas corporales para no perder la eterna juventud. Entonces, como tengo miedo a perder, tu sistema de creencias te va a llevar sin darte cuenta a tener más, trabajar más, obtener más, más poder, más sexo, más, más viajes, más todo. Pero lo que en esta etapa de existencia, en esta etapa de vida, entre los 35 y 42 años, lo que la esencia te invita a hacer es hacer más, que te enfoques a tu propósito de vida. Entonces, uno de los principales retos que presentamos en esta etapa de vida es aprender a manejar, nuestros miedos. En la etapa entre los 35 y los 42 años el adulto consciente debe entender o debe haber integrado tres herramientas que debe aplicar en su vida. La primera tiene que ver con el nivel del pensamiento, cómo elijo comprender, cómo elijo aprender, cómo elijo sintetizar, cómo elijo analizar mi realidad. La segunda tiene que ir con el nivel del sentimiento. Cómo yo de forma consciente me relaciono con los demás, me relaciono con mi pareja, me relaciono con mis amigos, me relaciono con mi entorno cercano, cómo me relaciono con mi entorno lejano, cómo manejo mis emociones, cómo las proceso. Es decir... En esta etapa de la vida se supone que un adulto consciente no debería ser una persona completamente bipolar, debería ser una persona madura y ser capaz de controlar o dirigir sus emociones. Y el tercer elemento que caracteriza esta etapa de vida es la voluntad que tiene la persona, es decir, la capacidad que tiene para actuar ante la adversidad. Y aquí la esencia o el espíritu del individuo entiende o aprende cómo manifestar lo que piensa y lo que es en el mundo por tanto y en últimas el objetivo principal de la etapa de la vida entre los 35 y los 42 años es ser una persona que toma acción consciente frente a todo lo que le sucede en la vida es decir ya en esta etapa de la vida no podemos ir por el mundo como robots sino que tenemos que tomar nuestras decisiones de forma muy consciente y completamente calculadas esta etapa que nos propone a nosotros lograr en la vida es saber cuál es mi propósito en esta existencia, entonces aquí yo debo saber varias cosas la primera, saber quién soy para dónde voy y cuál es la inspiración que voy a generar en los demás, entonces como yo no tengo ni idea para dónde voy quién soy y qué voy a inspirar en la vida de los demás, entonces las personas se van a aferrar a no perder es decir, a las cosas que tienen o a las cosas que van a hacer, entonces la esencia te invita aquí a dos cosas, puedes elegir tener y sostener cosas o puedes elegir simplemente ser. Si eliges ser y cumplir tu propósito, indudablemente adivina qué va a pasar. Tus elementos materiales, tus finanzas, los elementos materiales que vas a necesitar en tu existencia van a estar cubiertos. ¿Cuál es el aprendizaje principal de esta etapa de vida de entre los 35 y los 42? Esta etapa es para entender y trascender el miedo a la pérdida. En esta etapa yo gano siendo más no simplemente dedicándome a tener cosas. ¿Cómo puedo saber yo si he madurado en esta etapa de la vida? En esta etapa de la vida la persona que es madura habla en plural en vez de solamente hablar del yo. Entiende que va, sus decisiones van a estar en fundamentadas en qué es lo mejor y no solamente lo que le conviene a corto plazo. Y su estado de coherencia o felicidad se va a estar medida en cuánto sonríe o cuánto nivel de alegría tiene. A mayor nivel de alegría, mayor sabiduría, en cambio si la persona no sonríe no tiene alegría, va derechito a la vejez. Y el tercer punto es dime cuánto agradeces y te diré cuánto aprendiste a vivir.